Bueno, ahí salimos, ahí salimos, ¿eh? Vamos a ver qué tal va esto. A ver si esta partida sale buena. En un mapa que no me gusta mucho, pero bueno. Es el mapa que hay. No, ya se tiraron dos. Me parece que van a caer todos ahí. Van a caer todos ahí. Nosotros vamos a caer ahí también. Dios mío, qué bueno que lo parió. Qué bárbaro. Voy a luchar por acá. Vamos por aquí. Aunque sea una ermita algo, alguna porquerita tiene que haber, porque si no vamos a tener severos problemas. Oh, una repide, Venga, venga, venga, venga. Vamos a entrar al área. Mira, mira, mira, ahí que ahí cayó uno, ahí que uno. ¿Qué es esto? Placa. ¿Me sirve? Venga, me voy a poner la placa. Me la voy a poner inmediatamente. Vamos, vamos, vamos, vamos que no hay tiempo. Son muchos y se están loteando. Solo, tengo, solo necesito una kill, una kill sola. Con una kill ya estoy. Me falta una kill acá. Bueno, ahí hay balas. Venga las balas, venga, venga, venga, venga. cómo se están agarrando tiros. Qué bárbaro. Voy a tirar un... Ah, no hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie? Se vieron un montón que cayeron por acá. Qué bárbaro. Ya se mataron entre todos. Se mataron entre todos ya. Bueno, podríamos irnos en ese caso. Creo que sería lo más sano. Mochila, venga. Mochila nivel 3, mejor aún. Acá, acá hay patitas. El heladero, loco. Ahora sí. No te amo esto. Y rayemos. No, por acá no. Por acá evidentemente no era la cosa. Vamos a rayar. Porque se va a cerrar. Y no me gusta estar en esa zona, la verdad que no. Vamos, vamos, vamos, vamos, suy, suy! Obviamente por ahí. Vamos a empezar al costado de una.. De un área media fea también. Están todos cayendo por acá por las misiones y lo demás, viste a mí, no me gusta. Prefiero cumplir rápido irme. A ver, ¿para dónde quiero ir? Upa, me están disparando, parece. No. La calle un helicóptero. Me gusta el helicóptero. Me gusta el helicóptero, podríamos ir a buscar ese helicóptero. A ver, habría que esquivar esta área. Alta patinada, nos pegamos, eh. Venga ahí, venga, venga, venga, venga. Ya estamos en la zona. A ver, ¿dónde tenemos una mejora? Pará. Tenemos una mejora acá. A 400 metros. Tanto con el bendito robot ese que no me gusta para nada. ¡Esa! Me encanta el Quatri. Es mi vehículo favorito, la verdad. Vale, nada, a granada. Granada, granada. Vamos ahorita, ahorita, ahorita, ahorita. Se abrió. Ahí está. Vámonos. Voy a agarrar el viaje para allá... Y una caja de escudo viene por acá, más o menos. Pero, la verdad es que prefiero ir por el helicóptero. Si, ¿Sí, ¿no? sí. Vamos, vamos, vamos a probar. Vamos a probar suerte. Bueno, nunca se sabe cómo empieza... Esto puede empezar bien y puede terminar muy mal. O puede empezar muy mal y terminar muy bien. La verdad es que... Estas partidas son... Pasan cosas inesperadas, ¿no? Son inexplicables, o sea... ¡Upa! Le pedí la piedra, che. Ah, no me jodas que está ahí arriba. No, no quiero subir allá arriba, déjame joder, no. No quiero ir allá arriba. Me voy a apuntar acá entonces. Tengo que atravesar. Igual hay que pasar por allá abajo. Tendría que lo lotear un poquito más. Ahora voy a parar en esta área porque la verdad es que lo otro está un poquito lejos. A ver si lo un poquito más y conseguimos la ADES también, ¿no? De hecho, sea de paso. Otra RPD. Parece que la RPD se está poniendo de moda. Acá está, la ADES. Venga. Esta me gusta, esta arma me gusta mucho. Metemos un marcador por acá. Tenemos uno aquí lo vi. Me pasó por el lado, no me dio, loco Venga, el cargador ampliado, sí señor ¿Qué tenemos por aquí? Eh, prefiero el cargador ampliado Venga bueno, ahora sí. Ahora sí va a caer la personalizada y prefiero buscar la personalizada. No, nos cayó al lado. Al ladito. Lo cual es bueno. Habla bien de nosotros. Quiere decir que nos estamos portando bien. Estamos haciendo las cosas bien y el karma. El karma nos devuelve con bondad lo que nos merecemos. Sí, hasta que se nos cae todo para miércoles. Porque cago un montón de gente acá. Es lo que, para ti, lo, que, lo que podría llegar a pasar. Ahí está. Vamos. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahí está. Vamos a la otra. Para acá. Y para allá. Vamos, por aquí. vamos a agarrar el viaje por aquí. Sacamos la segunda personalizada, a ver. Acá suele haber gente ¡Sí! Me choqué ¡Sí! sí, igual estaba complicado pasar por ahí, la verdad que era difícil ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Está que no te veo. ¿Dónde estás? Que no te veo Ay, mira dónde estás, caramba, hombre No me gusta donde te dejaron Espero que no estés en el agua, por favor, que no estés en el agua Vamos, avance, avance, avance Podría ir a pie ¿no? Sí, no, no me deja avanzar más Vamos, no sé por qué, pero se traba ahí Estás medio en el agua Vamos, rápido Oh. Ahí está, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos. no me gusta estar cerca de la caja mucho tiempo porque la verdad que se suele complicar y bastante, siempre pasa, siempre pasa, fijo, fijo, fijo, fijo, igual me costó unos cuantos tiros, matarlo Ahí tengo que practicar más con el franco porque la verdad es que estoy medio... Medio chicato con el franco, parece, dando ¡Vámonos lejos de acá! Ahora necesitamos una caja verde Y la caja verde cayó por acá ¡Uff! Ya van quedando ¿Cuánto? ¿30 y pico de personas? ¿40? No sé cuántas quedan... Me lo, me lo tienen tapado el coso ese de ahí Se supone que la caja está acá... Ahí está, ahí la vi tiene un marcador, me bueno, haber visto gente. sí yo quiero, quiero esto. Dame esto, dame esto. Listo, me lo llevo y rayemos. ¡Rayemos! Porque, porque acá te van a venir todos. Voy a cruzar ese puente, tengo la sensación de que se va a cerrar por allá, por el otro lado y prefiero cruzar con un vehículo que a pie si no quedamos muy expuestos, viste vamos a ir para acá arriba vamos ponernos por aquí voy a mirar el mapa Debería de haber gente por ahí. Acá, acá estoy sufriendo tiros. ¿Qué clase de cargador ampliado tengo puesto? Ah, ya tengo puesto. Bueno, no importa. Estaba mirando para el otro lado y el tipo me venía por la espalda, eh. Bien de cobarde, así. Me está haciendo falta una mira holográfica. Yo siento que normalmente viene la gente de por ahí, pero. pero bueno. Parece que hoy no va a ser. Tengo un rastreador por allá atrás. No hay nadie, despejado. Me voy a acercar a ver si consigo una mira holográfica. A ver si hay gente al frente, si hay gente al costado. No, no, no veo nadie. Mira holográfica, por favor. A ver, me olvidé de buscar en el camino mira holográfica, ¿eh? la verdad que no, no me acordé. No, no hay. No hay, no hay, no hay, no hay. No hay nada. Está pelado. No, no. Tenemos todo. Así que bueno, lo mejor volvemos a la zona. Es que tendría que irme metiendo. adentrándome en la zona ya porque se va a achicar por aquí. Mira, hay un. Hay un goliat dando vuelta. No, es que ahí va a ir gente. Y a mí no me gusta la idea de ir ahí. Medio que voy obligado este es un marcador nunca ¿No está de más No hay nadie, me voy a reforzar Me voy a reforzar, todavía quedan 20 y pico creo Mirá. Acá atrás Viste, siempre, siempre aparecen por la espalda ¡Ah! ah. falta una mira holográfica, ojalá que tenga este vago Mira holográfica, mira holográfica A ver si quiero uno. No, no tiene. No tiene el holográfica, che, yo necesito la mira holográfica. Vamos a bajar. corriendo. venga está por acá. Mirá. Bajamos otro. El área va a estar jodida, eh. Tengo marcador. Tengo uno justo enfrente, pero... ¿Dónde? Y tengo otro por detrás. Uno por delante y uno por detrás. Qué bárbaro. Ahí, ahí se le hartó. A ver si sí, mira holográfica. No no, no, no, no, no, hay, no hay, no hay una mira holográfica en ningún lado. Mira, acá tengo más patitas. Mira holográfica. No, mira por 1.5, no me sirve. Podría ir a agarrar una caja de escudos más, porque me siento un poco expuesto ya. No tenía nada, loco. Pobre. A ver si la abrieron. Parece abierta, parece abierta. Me voy a acercar igual. ¿Cuántos quedan? A lo mejor me voy moviendo porque... ¡Sí! Esto era lo que yo quería. Ah, tengo un montón encima, ajá. Ja. No agarro más, no agarro más. Me coloco sin dudarlo. A ver, dale, tres segundos. Dos. Uno. No hay nadie en mi área. ¿Cuántos quedan? No puedo ver cuántos uh, upa, upa, upa. ¿Se dieron ese golpe? Acá un vago me quiso... Vamos a poner otro escudo. Vamos acá, vamos Vamos, vamos, sí, porque estaría con un tirador o con un Franco o algo por el estilo No veo nada Acá estamos recontra expuestos No veo nada, no veo a nadie lo mejor que podemos hacer es mantenernos los movimientos Ahí va, va, va, va, va Lo tenemos por aquí A ver, a ver si es el último Tiene que estar por acá No lo puedo ver ¿Dónde estará el vago? el este área se está cerrando, ya se está cerrando. No me está gustando la cosa. En una de estas se muere por, por la zona, ¿eh? Por ahí se muere por la zona y zapamos. Vamos a tener que pelearla porque me estoy poniendo nervioso, me estoy poniendo nervioso. No me está gustando. Hay que tenerle paciencia encima al vago. Vamos por allá abajo. Vamos por allá bajito. Por abajito nomás Acá no está, evidentemente No está en este rango de área Se va a cerrar la zona, yo sigo en el borde Tiene que aparecer en algún lado, che O me lo va a matar la zona, no sé Uh, mirá, mirá, ¿se sigue achicando la zona? Que va a haber? Para... Ya está hecho un cuadradito chiquitín Y... No sé si es un buen lugar para ponerse acá. Porque se va a seguir achicando. ¿Dónde está que no lo veo? ¿Dónde está gente? No te veo, no te veo, no te veo, no te veo. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Marcador, venga. Son dos. Son dos, son dos, son dos, son dos. Uf. Oh. No los veo, no los veo. Desgraciados de miércoles. Pero estoy expuesto, estoy expuesto acá. Tiene que estar por acá. Acá está uno. Ahí está, falta uno. Falta uno, falta uno, falta uno. ¿Dónde está el que me falta? ¡Por Dios! ¿Dónde está el que me falta? Dios mío, tenía Franco o algo así. Ahí lo escucha, Ahí cayó, cayó por acá, cayó por acá. No, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo, carajo? Caramba, le hombre, ¿dónde estás? Ah, lo tiene que matar la zona. Sí o sí tiene que entrar acá adentro. Más chico no puede estar la zona, ¿eh? ¿Es él o yo? ¿Es él o yo? ¿Cómo saldrá esto? Normalmente no me sale bien <ríe> wow, nunca, nunca, nunca llegué a esta situación, ¿eh? Qué situación de miércoles No, no, no me marca nada, no me marca nada, no puede ser me tiraron una granada, mira, granada ahí, granada, granada, granada. ¡Ah! ¡Qué desgraciado! ¡Oh, oh! Bueno, estuvimos tan cerca. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Me la hizo bien, no sé por qué el marcador no me, lo, no me lo rastreaba. Claro, igual estuvo muy buena, estuvo muy buena. Así que bueno, <ríe> la dejamos ahí. Cebollita por el veralón. Así que bueno, bueno, hasta la próxima, gente. Vamos a dejarla ahí, vamos a dejarla ahí. Me voy con toda la vena, por Dios. me voy con una vena así. Hasta la otra.